Tuve que tragarme tres traiciones para entender que el mundo está lleno de malditos mentirosos y hasta el día de hoy mi furia solo ha incrementado La primera en traicionarme era una diosa mi creadora, mi madre Al poner la fuerza por encima de todo lo demás no vio ningún valor en mí y me desechó La segunda Fue un humano. Mi familia Mi Amigo Consumido por el miedo Me tachó de ser una abominación Y el tercero Era exactamente igual que yo Una esperanza para el futuro Un ave que apenas emprendía el vuelo Impotente ante su mortalidad Rompió la promesa que me hizo Los humanos son tan decepcionantes Y los dioses no hacen nada más que darme asco Fue ahí cuando me di por vencida <ríe> Renuncio al mundo y me río de él Mi corazón ya no será inundado por la inmundicia de este mundo Me desharé de cualquier emoción que posea y me convertiré en un cascarón vacío Listo para recibir la Gnosis Suprema Repleta de energía divina No le temo al dolor Pues todo es temporal Justo como tú eras y yo como su epílogo.